¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidos a un nuevo video Hoy voy a presentarles un emulador que se llama Emupedia Perfectamente les puedo decir que es un emulador donde tiene muchísimos juegos del 98 O que salieron en ese tiempo Y es increíble, increíble lo que se puede jugar Miren, estamos en el emulador de Windows 98 Amigo ¿Se puede jugar estos juegos a una ¿La calidad? La puta madre, amigo Single Player, Minecraft ¿Abrimos? Dos veces. Oh, no, güey Miren, si tienen una, una compu toda chota, pueden jugar esto, amigo. Minecraft en la 1. ¿Qué es? La punto 23? No, no, ni siquiera es la 1, amigo increíble lo que los que pudieron jugar esto este juego es más deprimente que masturbarse con una milanesa cruda enrollada en la pija increíble amigo y todo lo demás es océano y ¿Te imaginas me sale ahorita un screamer? Pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba, pumba Mi nueva casita Bueno, siguiente juego No, amigo, increíble Oh, deliciosa Usa la tecla de control para llegar a la habitación de la música Ok, brinca Ok, pero está yendo de la mierda, ¿no? Se está dando tirones la concha de tu madre, la concha de tu madre. Ok, abre, uh, hay que abrir. Uy, uh, tiene Discord. Bueno, a ver. Oh, no, amigo, no me la contés. Sí es. Amigo, tremendo vicio. Me voy a quedar aquí. 19. ¡Eso! ¡Eso, bichota! ¡Uy, bichota! ¡Uy, bichota! ¡No, amigo! ¡Buenísima! ¡Siguiente juego! ¡Wow! ¿Y dónde tengo para pelear? Ok. Pero, cómo, le, ¿cómo les pego, amigo? ¿Pero cómo les pego? ¿No me.? ¿Pero cómo les pego? Ok. ¿Qué otro A ver, métela. ¡Oh! ¡No! Yo sí entré, amigo. Nunca A ver. Puta. Ay Amigo Amigo ¿Ah? Increíble Los juegos que se pueden Jugar van a hacer la redundancia Increíble Me gustó mucho pasar el tiempo aquí Igual si te gustó, dale like, comenta algo chévere, si te gustaría ver algo más conmigo, te lo agradecería mucho y es de mi agrado que te guste lo que estoy subiendo. Somos 70 suscriptores y me siento muy cómodo con lo que he logrado. Así que muchísimas gracias gente, nos vemos en el siguiente ah, gameplay. Bye.